Voy a explicarte de una manera sencilla y breve de qué hablamos cuando hablamos del virus Zika. El virus Zika pertenece al mismo género Flavivirus que el virus Dengue y como este se transmite por la picadura de un mosquito, un mosquito del género Aedes aegypti. Este mosquito vive, entre otros lugares, en zonas tropicales de América Latina. De ahí el número de casos de afectados. Estos mosquitos no sobreviven en lugares fríos. Se descubrió en Uganda en 1947, en el bosque Zika, de ahí su nombre. No existen registros de esta enfermedad antes del 2007. Y el brote más importante es el actual, el de América Latina, del 2015 al 2016. No existe en la actualidad ningún brote en Europa. El virus Zika no es tan virulento como el dengue o la fiebre amarilla. Y tampoco afecta a todas las personas que son picadas por este mosquito transmisor. Afecta a una de cada cinco personas que han sido contagiadas. Cursa con un cuadro de fiebre, erupción en la piel, conjuntivitis, dolor en las articulaciones y también puede ocurrir que no se tengan síntomas evidentes. Su duración varía de unos, de unos días a una semana. Se tratan los síntomas del virus, como ocurre en otros procesos virales que no tienen un tratamiento concreto. Esta enfermedad no se contagia de persona a persona por lo que no requiere ningún tipo de aislamiento. Se diagnostica por los síntomas y por criterios epidemiológicos, especialmente si has viajado a zonas afectadas. También existen pruebas de sangre que pueden confirmar el diagnóstico en estos primeros días de inicio con síntomas. En España, las muestras son estudiadas en el Centro Nacional de Microbiología. El principal riesgo de este virus es que puede afectar al desarrollo neurológico del feto si enferma una mujer embarazada, según unas últimas investigaciones. También están estudiando su relación con un aumento de casos de Guillain-Barré, una enfermedad autoinmune que afecta al sistema nervioso. En nuestro país existe una variedad de mosquito Aedes, albopictus, más conocido como mosquito tigre. Este tipo de mosquito también puede ser vector del virus si pica a una persona enferma con virus Zika en sus primeros días de enfermedad con síntomas. Este mosquito suele hibernar cuando las temperaturas son frías, por eso lo solemos ver únicamente en verano. Este virus necesita vivir en un cuerpo humano y su vía de contagio segura hasta el momento es la picadura del mosquito. En el blog de Rosa podréis encontrar un vídeo donde os explico cómo evitar la picadura de los mosquitos. Os recomiendo verlo. La OMS no recomienda restricciones en este momento en el tráfico de viajeros, pero sí que se tomen medidas para evitar la picadura de los mosquitos si se viaja a zonas afectadas. Por lo que los consejos están encaminados a protegerse de la picadura de los mosquitos si se viaja a zonas afectadas. En España se recomienda calma ante un riesgo prácticamente nulo de epidemia.